Os presento este dispositivo de energía libre en estado sólido. Un diseño realizado por un ingeniero chino lo explica. Lo vengo a traducir y he recuperado sus vídeos, pues ya no están disponibles en su canal. Este ingenio se basa y es parecido al capanace. Un generador electromagnético basado en la resonancia armónica vamos a hacer unas pruebas para que veáis qué potente es este sistema a continuación encenderemos la alimentación que son dos baterías pequeñas conectadas así 12 más 12 voltios 24 vamos a poner encima este dispositivo y lo vamos a conectar entonces vamos a comprobar su potencia de una manera muy simple con esto vamos a medir sus vatios y para que veamos que es una onda sinusoidal pura voy a conectarle este otro dispositivo, un osciloscopio. Y ya le conectamos unas bombillas. Hay tres bombillas de 20 vatios. Le pongo este cartón para que no moleste la luz. Y como vemos, está marcando 606 vatios. Y ahora le vamos a conectar algo más potente. Este hervidor eléctrico. A ver si llegamos a los 2000 vatios. Como vemos, llega perfectamente a más de 2000 vatios. Y en este momento vamos a comprobar cómo va la onda del dispositivo. Una onda sinusoidal pura de 50 Hz. Vale, ahora lo voy a desconectar para que se vea sin cables y nadie piense mal. Esto sigue marcando 2.000 vatios, ¿vale? 2.141. Es correcto, como veis, el voltaje de entrada es 24 voltios. Y para comprobarlo vamos a hacer la medición correspondiente. Conectamos el medidor a la salida de estas baterías, es 24, 98, 97, ¿vale? Bueno, comprendo. Que mucha gente se estará haciendo preguntas. ¿Cómo con esta potencia esto no echa humo? ¿Por qué no arden los cables? ¿Cómo es posible lograr un poder tan grande con solo 24 voltios? ¿Cómo lo hiciste? Esta pregunta estará rondando. En este vídeo vamos a ver cómo se hace. Pero antes responderé a otras preguntas. ¿Se puede enchufar el aire acondicionado o un refrigerador? ¿Un motor? Bueno, vamos a hacer más pruebas. Bueno, como no puedo traer hasta aquí la lavadora ni el frigorífico, pues eh, voy a enchufarle otra cosa muy potente. Y así vemos la capacidad de antisobrecarga que tiene el dispositivo, ¿vale? Y hasta dónde llega. Vamos a desconectar todo y le vamos a enchufar una soldadora eléctrica. A ver cómo se comporta esto. La potencia de la máquina de soldar es de al menos 3000 vatios. Si puede con esto, la resistencia al impacto energético es fuerte. Está bien construido el inversor que tiene acoplado. Vamos a verlo. Podemos decir que esta prueba es definitiva. No voy a cortar el plano. Voy a ponerme las gafas para no dañarme la vista. Y vamos a hacer esta prueba. También quiero aclarar que el que está poniendo la voz a este vídeo, está traduciéndolo del chino. No exactamente puedo traducirlo todo porque me estoy basando en la traducción automática de los vídeos del canal de este ingeniero chino, ¿vale? Hago como que soy el ingeniero chino, pero soy uno que está investigando y ha logrado conseguir esta información para compartirla, ¿vale? Que quede claro. Como veis, está subtitulado en chino y, si alguien quiere saber exactamente lo que dice este ingeniero, pues que contacte con alguien que sepa este idioma. Yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿vale? En la descripción del vídeo os dejo el canal de John G, que es el ingeniero, ¿vale? Para que podáis ir a su canal. Estos vídeos no están en su canal ya. Los tendrá ocultos. De hecho, tengo material oculto y lo enlazaré todo en un documento que voy a dejar también el enlace en la descripción para que podáis investigar todo ese sistema, igual que los planos que he conseguido y toda la información para ver si alguien es capaz de replicarlo. Bueno, como vemos, este dispositivo de resonancia armónica, este generador de energía libre, es capaz de hacer funcionar esta soldadora eléctrica que como bien sabemos consume mucho mucho mucho por tanto significa que el dispositivo tiene muchísima capacidad vale esto no lo hace cualquier inversor de onda sinusoidal pura este artefacto está muy bien ingeniado le doy las gracias a esta persona que nos ha pasado toda esta información y ante los ojos lo tenéis. Ahora, después de esta prueba, lo que vamos a hacer es compartir los vídeos donde nos muestra cómo la ha construido. Y algunas especificaciones técnicas para lograrlo. Bueno, lo que está diciendo aquí es que no se calienta. De que el sistema tiene una gran capacidad para resistir esto de la soldadura, que, como bien sabemos, necesita una buena potencia y eh, está contento con su creación, aquí el amigo John. Y va a seguir haciendo más pruebas, que va a conectar una cocina de inducción para ver cómo se comporta, ¿vale? Eso va a hacer que va a hervir agua y poner la cocina inducción a tope para ver si lo aguanta el dispositivo. Y bueno, ahora ya no voy a traducir lo que dice aquí el ingeniero chino porque está poniendo a caldo a toda la gente que no se cree que esto pueda existir y que ya lleva mucho tiempo en los foros explicando cómo va y que la gente cree que todo esto es una estafa, esto de la energía libre... Que, que lo hay. hay, hay gente que estafa, ¿no? Entonces, bueno, está un poco explicando esta situación que viven hoy en día pues la gente que desarrolla toda esta tecnología de la energía libre que se enfrenta pues a, a, a por un lado, gente que está estafando, empresas, gente que, que se hace pasar por, por científicos y, y, y engañan a la gente porque... Somos muy inocentes, ¿vale? Hay gente que se deja engañar fácilmente y dan su dinero a gente que no hace nada y no inventa nada. Y, por otro lado, la gente que sí inventa, que, que han inventado algo, y, y pues le ponen trabas, ¿no? Eh, ten en cuenta que estamos aquí hablando de un ingeniero chino que ni, ni siquiera él en su canal ha pronunciado la palabra energía libre. Yo sí lo he hecho para poder explicarlo mejor. Él solo usa el concepto de inversor, ¿no? Pues para que no le pillen ahí en, en, en su país. No creo que está, sea muy legal hacer esto allí. Vamos, que están en, en una dicta... Bueno, ya sabéis lo que es. Entonces, eh, eso. Está aquí hablando el colega. Y, bueno, pues que lo sepáis. la Energía libre, si existe... Está muy bien desarrollada ya desde hace tiempo. Este sistema es un sistema ya desarrollado por, eh, por lo que yo creo, por lo que yo entiendo de lo que he visto en el circuito, pues es una copia del capanace, ¿no? del famoso circuito capanace. Eh, bien, pues sin más, vemos que el agua está hirviendo y que todo funciona correctamente. Entonces, nada, ahora voy a pasar... A, a seguir con los vídeos que tiene Y ahí ya las especificaciones técnicas Voy a traducir lo que está diciendo Todo lo que explica ¿vale? y, y nada, esto es lo que hay mm. Seguimos para adelante <risa> Bueno, ahora parece que está comentando un poco cómo funciona este dispositivo y voy a intentar traducir o vamos a tirar del material que tengo o que he estado investigando para hacer una explicación. Como bien sabéis, el inventor de, de este dispositivo, Dariel Capanace dejó pocas dudas de cómo funcionaba, ¿vale?, este sistema de sobreunidad o, o este sistema de energía libre. Y hay artículos es que lo explican, ¿vale?, y, y los análisis efectuados, pues por, por gente buena en este campo, pues habla de que esto se basa en la resonancia magnética nuclear, RMN, ¿vale?, esta resonancia magnética nuclear la generan las partículas cuando inician un movimiento rápido, ¿vale? Por ejemplo, los electrones. Y estas partículas realizan una avalancha de multiplicación, que lo podemos llamar transmutación inducida, y un campo magnético de fuerza apropiada para confinar y guiar estas partículas dentro de un material conductor, ¿vale? Se cree que el cobre, o una aleación de cobre o hierro, son los materiales elegidos por capanace. Y ese material es como si fuera el combustible, cuando se somete a una transmutación estimulada. La razón es que el cobre tiene muchos isótopos con un tiempo de vida media, que van desde nanosegundos hasta decenas de horas. ¿vale? Ahí os dejo los enlaces también para que veáis toda esta información. Los isótopos de cobre con masas atómicas por debajo de 63 tienden a sufrir una desintegración en modo beta más o emisión de positrones, mientras que los isótopos de cobre con una masa superior a 65 tienden a caer en modo beta menos. Muchos de estos isótopos de cobre tienen un spin nuclear distinto de cero y por lo tanto pueden manipularse o estimularse mediante resonancia magnética nuclear. Sin embargo, esta afirmación también se puede aplicar al zinc, al hierro y muchos otros elementos metálicos. Por tanto, estos elementos y aleaciones de estos mismos, como el latón, también pueden usarse como una especie de combustible. Podéis buscar esta información del RMN, o sea, la resonancia magnética nuclear, que es bien conocida actualmente en la investigación científica y... Se, en los llamados espectrómetros RMN-beta, en los que la señal de precisión del spin nuclear se detecta a través de un decaimiento beta de un núcleo radioactivo. Bien, la tarea principal en la creación de un dispositivo de trabajo utiliza estos principios para crear este diseño, ¿no? Adecuado, que permita que una corriente extremadamente alta... En un disco o anillo de multiplicación conductivo O incluso no conductivo Sea excitado y controlado por completo Y así no solo crea un torque Sino también energía eléctrica útil La construcción exacta de la bobina capanace Es difícil de comprender Ya que los detalles de la geometría interna Y los materiales utilizados en la bobina Generalmente están ocultos en casi todos los vídeos y diseños y planos que vemos en Internet. Pero, sin embargo, aquí os lo, este ingeniero nos lo va a enseñar. Así que, pues, la gente que esté atenta que sepa, porque esto no lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Entonces, eh, conociendo los principios de trabajo establecidos por Capanace, es posible presentar una geometría de trabajo generalizada y efectiva. En el caso de este ingeniero chino, podemos observar cómo las construye. Y en el plano que dejo enlazado podemos investigar y realizar la ingeniería inversa para comprender. Aquí está el plano que podemos investigar, donde vemos las bobinas y en los vídeos que voy a dejar a continuación, pues cómo las construye en los cuales no hace ningún comentario, solamente pone una música y cómo las va fabricando. Comparto este material con el grupo de investigación y desarrollo en los que estoy para ver hasta dónde llegamos y si somos capaces de comprender lo que está haciendo. Por tanto, nada, hay que fijarse en el diseño a ver si por ingeniería inversa logramos descifrar el misterio. Que si prestamos atención, no es tanto. Esto, lógicamente, es para entendidos en la materia. Aquí os paso los vídeos que ha subido este ingeniero y que solamente ponen música. Luego realizaré más vídeos. ...con lo que logremos avanzar en esta investigación. De momento lo dejo aquí con los títulos... ...para que sepamos cada pieza lo que es... ...y de esta forma ir avanzando en toda esta tecnología... Como podemos apreciar, este ingeniero realiza unas bobinas que son un diseño avanzado y por lo tanto vamos a tener que prestar mucha atención y espero que esto sirva para ir avanzando. ¿vale? También me gustaría decir que nuestro grupo de investigación y desarrollo está realizando Toda esta investigación, lógicamente, y que hay gente muy capacitada que ya ha replicado el capanazo. Y que podemos avanzar en la investigación si encontramos financiación para poder, por fin, realizar un acto que pueda darnos un invento ...que nos permita la independencia energética... ...pues este proyecto que he emprendido hace tiempo... ...se llama Mecenazgo a la Energía Libre... ...y aquí un servidor está simplemente para comunicaros... ...toda esta información... ...no soy ingeniero y no tengo mucha idea de electrónica... ...más que lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años... ...pero sí sé de gente capacitada para ello... Y cualquier persona que quiera emprender una aventura para mostrar y al mundo de que existe la energía libre y que podamos dejar ya de contaminar, pues que se ponga en contacto conmigo. Porque esta tecnología está. Lo que pasa es que los intereses humanos van como en contra de la naturaleza. En vez de compartir el conocimiento, lo intentamos patentar. Y así nos va. Y así está construido el sistema. Es decir... Nosotros nos hemos planteado, pues, dar toda esta información libre. Pero poca gente la va a poder replicar, porque para esto se necesitan conocimientos y para poder sacar un dispositivo real se necesita, pues, que sea un dispositivo seguro. Porque como ya os he dicho, esto está trabajando con la energía radioactiva, es decir, es peligroso si no se sabe lo que se hace. Entonces, no recomiendo que esto se ponga... Hacerlo nadie que no esté capacitado, ¿vale? Así que que sepáis que la energía existe, pero se necesita todo un desarrollo y una investigación que he explicado en unos documentos y que, bueno, es una, un proyecto que, que ahí está. Si alguien resuena con él y quiere invertir, pues que nos avise. Esto está todo abierto a la cooperación. Y como ya dije, os dejo en la descripción enlazado todo el material que se irá ampliando según vayamos llegando a conclusiones en los distintos grupos donde estamos cooperando para realizar este proyecto.